En la oscuridad suena esta canción con una luz tenue la escribí el miedo lo noto y me hace temblar esta noche solo tendré mucho en qué pensar pero se pasará la noche como cada noche y llegará un mañana como cada día Todo será más fácil y habrá alegría Y ya es mañana, estás a mi lado, vida mía Nos iremos a pasear los dos de la mano Hasta que caiga la tarde por la bahía Escucharemos sonrisas en la penumbra Bajo la luz de la luna bailamos rumbas No sabemos nunca qué pasa después Nunca sabremos dónde irán nuestros pies El futuro es la cosa siempre desconocida entonces vivamos hoy, hagamos bella la vida. Ya veremos mañana cómo amanece. Y ya sabremos mañana qué aconteció. Ahora somos muy libres y nos amamos. Sepamos ya dónde estamos, no nos perdamos. Nos iremos a pasear los dos de la mano, hasta que caiga la tarde por la bahía, bajo la luz de la luna bailamos rumba.